Muy buenas tardes, aquí estamos en el Batey La Higuera. Hace un tiempo estuvimos por aquí, hablamos con un par de niños. Y aquí tenemos a un niño bueno de esta comunidad, un niño sano que le gusta el deporte y estudia. Eh, ¿Cómo usted se siente? Bien. La vez que lo viste, estaba medio enfermo. ¿Qué era lo que usted tenía? Hongo. Eh, ¿Dónde era el hongo? En la cabeza. ¿Y cómo se sanó usted de ese hongo? Con Sávila. Sávila, ¿quién le ponía ese, ese remedio? Eh, mi madre. Su madre. Y de, de ese tiempo para acá, ¿cómo te ve el, el batey? ¿Cómo está la situación aquí? Está bien el batey, pero la situación de nosotros. Sí. Cada uno nos va bien, Muchos amigos. Pero hay, much, hay mucha necesidad aquí. Sí. ¿Y en la escuela le dan alimentos? Sí. ¿Qué tipos de alimentos le dan a la escuela? Leche, pan, con, conel, ¿Con conete, jugo, chocolate. Oh. Eh, hace rato una niña me dijo que no estaban dando arroz. ¿Por qué? No, ¿Eh? en sí. la escuela ya no dan arroz. No dan arroz. ¿Cuál es la comida más, la comida típica de este lugar? Los niños están aquí, los compañeros pueden opinar. ¿Qué les gusta? La que más cocinan aquí. En, en... ¿Qué les gusta? Ajá, en el batey. Arroz con carne, abichuela. Arroz, habichuela. No, ¿Ya no hacen tomplina y bollo. Sí. ¿Eso lo hacen sí. qué? ¿De desayuno o de cena? De cena. De cena. Ok. ¿Y Yaniqueca? Por la mañana. De desayuno. Por... De desayuno. desayuno, de cena no hacen ya ni queca No. Okay. Entonces, en los viejos tiempos ya, ya no dan desayuno, eh, ya ni de cena ya no hay. No, no, no hay. Ni bollo. No. Ah, sí bollo sí. Bollo sí. Ahí Esa, te gustan los bollos, ¿eh? Yaniqueca sí. No y, y, los domplines? No. A, ver, a, este a mí me gusta. Eh, eh. No yo, yo no soy ¿Cómo es? el... Bollo ha jugado con queso. Oh, ah, pues usted está muy fino, porque eso antes era con arenque que uno se lo comía. ¿Eh? <risa> <risa> con arenque, bacalao. Bueno, pues... Yo sigo haciendo domplines allá y hago bollo en San Francisco de Macorís. Pero hago unos domplines finos, delicados, ya una receta mejorada. Eh, familiar, pero muy mejorada esa receta. Ustedes comen esos domplines, no comen arroz jamás, ni los domplines que hacen por aquí. Así que ya ustedes saben. Entonces, sí. ha cambiado mucho. Tenemos síndico aquí. Sí. Sí. Sí. Muy, bien. muy bien. ¿Se porta bien el síndico? Claro. Oh, muy bien. El síndico, bueno. síndico amigo el, ¿no, que me mío. me, me que regaló una funda de pan. Te regaló una funda de pan. ¡Ya Bueno, pues... Entonces me dijo el nombre suyo: Alessandro Yanú. Pero me dijeron que era Batista la otra vez. ¿Qué pasó? Eh, ah. Eso cuando yo no me recordaba mi nombre. No, Batista. Ah, tú no te recordas? ¿Y tu hermano? Cuéntame de tu hermano. Uh, tú no sabes nada de él. No sabes nada de tu hermano. ¿Está estudiando tu hermano? Eh, sí. Ok. Eh, eh, él dejó la escuela. Dejó la escuela. Bueno, pues. Estaba estudiando después. Se puso a Bajía después de la vier... Una... ¿Quiere decirle un mensaje a los niños que son como usted, los niños de aquí del Batey y a los niños del mundo? ¿Quiere decirle algo, alguna palabra? ¿Alguna palabra? Sí. Bueno. ¿Qué le digo? Lo que tú quieras, un consejo. Dale un consejo. Que lo que tú te propongas tú lo puedes lograr. Lo que, yo, lo que yo tenga, lo que yo lo vuelo loca. Ok, entonces a los niños del Batel ¿Tiene muchos amigos aquí. Uh, eso es lo que más hay. Okay. Eso es lo que más hay. Okay. Eh, una pregunta: ¿Los niños to deben. toman alcohol los niños? No. Kevin, que no, que no me hagas no alcohol. Rápido, no. Kevin. Ok. Alcohol no. Vino, que no me, sí. me hagas ¿Beben vino ah, los vino. niños? Sí. No, no, no. no, no los, los chiquiticos no. Los chiquiticos no beben vino. Aparte los de los 12 años para arriba que empiezan a beber vino. ¿Beben vino? Uh -huh. Vino. Después de ahí no le dan más. Después de 11. Después de 11. Después de su Y hay problemas de, de drogadicción, de gente que vende droga y cosas aquí. Ajá, no, en, en la higuera. No hay no. nada. No hay eso. Sí. No. Ok. Pues muchas gracias por por su tiempo, su atención, Espera. esperamos que crezcan fuerte y sano y un consejo, los niños no toman alcohol ni de los 12 años en adelante tampoco, el alcohol no es saludable para ustedes, es mejor que sigan tomando jugo y bebida, no vino no, bebida saludable, bebiendo agua, jugo y refresco de buena calidad, así que muchas gracias. Pásenla bien. Hablamos más tarde.